Señores, Honguito Gua sigue buscando líos. El intérprete urbano que se ha convertido en el protegido de Roche RD, conocido como Honguito Gua, sigue metiéndose en líos y problemas. Ahora con gente de su barrio. En un video difundido a través de Instagram se observa a Honguito discutiendo en la calle con una señora con los pantalones en la rodillas y sin camisa. Este muchacho, que no se sabe si es un sonido. Ese es porque... el loco. sí delivery ¡Ey! A sí, sí, ahí sí. Sí, sí. Sí. Verlo para acá! Muévelo. Vamos a ver lo que hacen lo que te hago este ¡No, no, me no, me, me, me a me ¡Arriba, no. a no, me pasa! a tu mi! no, me a Parece que le di un fuetazo y está regado. Este muchacho. independientemente toda de una persona mayor, es una mujer. O sea, para tú tal. Pero su hijo me dio, fue que me dio una pocos sacos. Acuérdate que esos son en los barrios, bajo mundo. Yo pensaba que era hembra, así. Este muchacho en Guito que ha cogido una fama repentinamente, protegido por Rochi, muchacho que todavía yo, yo entiendo que no está preparado para tener los niveles, Está hecho todavía con el barrio en la cabeza. Yo pienso que debe manejarse mejor. Digo, ellos no se saben manejar. No, no se saben sabe, sabe manejar, manejar <risa> Rochi. No saben manejar. Ese es balde. Porque no se sabe manejar Roche, jefe de dónde va a parar. En ningún lado sí, sí, no. Estamos pidiéndole mucho a honguito las oraciones de la mamá que lo proteja. <risa> ¿Te entiendes? Porque no que tienen que hacer música, no pueden estar poniéndose a estar más con chimas y con sonido feo. Exacto. Deben ponerse a escribir, hacer canciones para que la gente. Que honguito es un enganchado. Honguito no entró de que hace música al movimiento paralelo. Honguito no. un, un enganchado. Honguito lo pusieron después a Cella Mile. Para darle el break, pero que un guito no es músico de iquartita. No, su... no. ahí, ven. Guardo calle, vamos a. Que... Mate, le dicen ahí, Bajo Era un Mate. mate. <ríe> sí, parece que Roche un día aburrido. Vamos a ponerte a hacer este tema. Y mí aburrido, porque Rochi cuando está aburrido, le, le gusta pegar a los tigres eh. mate de ahí. de ese corillo, él. Eh. Eh, eso es popularmente hablando, así que le dicen Bajo Mundo. Sí, sí. Mate, Roche, es eh, eh, eh, eh, un guito, que lo que. Eh, Roche dice rana y él brinca, <risa> <risa> claro, claro, eso es así.